De aquí, de San Francisco, pero tenía cuatro años viviendo en Bávaro. Sí. Porque uno me delató, que es enemigo mío, que, que yo andé, era cómplice de él. Pero se dice que una desplazaba desde allá. ¿no? no, yo allá lo que hacía era trabajar. Tengo cuatro años trabajando en una empresa de gringo allá. tú lo que Anteriormente, porque éramos compañeros anteriormente y quedamos siendo enemigos y ahora él me acusa a mí. ¿Tú caíste preso solo o con varias personas? Solo me trajeron anoche